Diferentes organizaciones populares de este municipio marcharon hoy hacia la gobernación de Duarte exigiendo la construcción de varias obras para esta ciudad de San Francisco de Macorís. Bueno, el piquete en el día de hoy tiene su origen y su razón en la falta de Jade. ...que han mostrado las autoridades del gobierno. Hemos re re recesado por unos meses en la lucha y la movilización... ...tratando de que ellos reflexionen... ...y que entiendan que deben construir el puerto de Ugamba, ...que se debe construir la Casa de la Cultura... De ...la carretera San Francisco Macorís, ...entrega de los terrenos para que de los, del CUNE... ...para que se construyan las obras complementarias... ...de la universidad, que se construya el sistema cloacal... ...entre otras demandas que están ahí... ...y que este gobierno indolente, eh, abusador, corrupto... ...no quiere darles... Aquí está el movimiento popular nueva vez en la calle, diciéndole a estas autoridades que siempre han quedado como mentirosos porque no les resuelven ni cumplen con las promesas que nosotros hemos enarbolado y que ellos se han comprometido a realizar. Estamos un poco sorprendidos con, con esa